Como parte de su programa de soluciones integrales para la ganadería moderna, Oltec, en sinergia con Kinan ofrece una propuesta única de alimentación ruminal. Es increíble la, la, la demanda que hay por información, la demanda que hay en México de los ganaderos, la recepción de los ganaderos a lo que es la máquina, el sistema, la integración de lo que es el, el, el alimento, la tirada, el, la nutrición y, y, y la información como Big Data. Luego de su adquisición, Oltec trajo a México esta tecnología que actualmente ya se encuentra operando en beneficio de la ganadería nacional. Desde que estamos en el mercado y a cada día más evoluyendo, entregar soluciones integrales a la ganadería, ganadería. sobre todo a la ganadería moderna que está eh, interesada en conocer alta tecnología. Para Mauricio Sosa Santibáñez, en Kinan, como parte de la familia Oltec, se trabaja buscando soluciones para el cliente. el México cuenta con un soporte mecánico, el cual está disponible 24 horas para ofrecer cualquier tipo de servicio y el objetivo es no perder ni una tirada. Reginaldo Padovani, gerente de Oltec para México, platicó que el equipo de más de 200 personas que conforman la compañía en el país, trabajan de la mano con los ganaderos para ofrecer resultados puntuales en su producción. ¿Nuestros ¿No ingenieros, eh, de mantenimiento, nuestros ingenieros de, de, de, de soporte al cliente, de soporte a la postventa, están disponibles para el ganadero para dar apoyo, para dar este, sustentabilidad a este negocio eh, como más un negocio de la familia Altec de más un negocio de la familia Altec México. El mensaje que desde Altec se envía es en favor de tener una mejor rentabilidad con esta máquina que ofrece incrementar la producción de carne y leche en el ganado bovino graças por sua confiança em nossa marca, graças por sua confiança e aceder a esse negócio dessa plataforma, mais um negócio exitoso em alta tecnologia.